Lo voy a repetir y ahora mírenlo al 50%. Por encima del avión pasa algo. Y ahora al 10%. Pasa. Ahora voy a hacer un seguimiento y ahora al 10%. Nuevamente lo que hice fue capturar un momento para ver qué objeto es, y es este objeto. Hola qué tal legionos de acción bienvenidos a un video más de evidencias paranormales en este caso vamos a darle seguimiento a uno de los casos que vimos hace algunos días el de César Escola, este presentador de Colombia que grabó un ovni en el aeropuerto del Dorado allá en Colombia, pues ahora ha salido con un nuevo video es el mismo pero de mayor duración en donde asegura que no solamente es un objeto volador no identificado sino que eran dos ovnis esto se pone interesante. Vamos a ver el video que ha subido a sus redes. Hola, soy César Escola. Hace un par de días mostré en un video lo que había capturado con mi celular el 26 de noviembre de 2021 en el aeropuerto El Dorado, en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Eh, ante todo, quiero agradecer la cantidad de mensajes que he recibido tratando de, de ver qué es este extraño objeto que cruzó en el cielo. Pues bien, el motivo de este video no es solo para agradecer, sino para mostrarles que después de un análisis profundo de ese video, eh, no es un objeto, sino son dos objetos. Y lo quiero compartir con ustedes. Este es el video completo. Fíjense que el celular hace foco y... Eh, no voy a tocar nada por el momento eh, estoy grabando eh, ahí se puede ver el reflejo en la ventanilla, en el vidrio eh, de la silla 1A y en un momento eh, eh, ahí empieza ahí pasa algo es tan rápido que uno no lo ve lo voy a repetir y ahora mírenlo al 50% por encima del avión pasa algo y ahora al 10%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 Ahora va a pasar el segundo objeto que ya vimos en el primer post que hice, ¿sí? Ahí pasó, y el avión, que me dicen que es un ATR de hélice, ahí ven el, el borde de la ventanilla, aterriza, y yo bajo el celular y dejo de grabar, ¿qué será? No sé hay gente que dice que es una mosca bueno, ahora son dos moscas eh, que es un chulo, dos chulos o un halcón, o un dron, dos drones en fin, pero vuelan a una velocidad impresionante eh, muchas gracias por ver el video y nuevamente reitero que el video original, completo está a disposición de las autoridades por si quieren hacer alguna investigación muchas gracias a todos ustedes leo sus comentarios, hasta la próxima César Escola al parecer no ha quedado conforme con las eh, hipótesis que se han realizado con respecto a, a que lo que grabó era un ave o solamente insectos. Él parece que está insistiendo en que estos objetos deben de ser ovnis, hablando de naves extraterrestres. Pero ya he demostrado en el video anterior cómo se ve el vuelo de un ave o el de un insecto en una cámara que capta muy pocos cuadros por segundo, sin embargo a mí este video que él ha presentado no me reafirma que se trate de un objeto volador no identificado que tenga procedencia extraterrestre, sino que a mí me confirma que efectivamente se trata de insectos o de un ave, incluso vamos a ver este fragmento de video junto con el que yo puse de ejemplo y vemos que se parece mucho más incluso en este caso no pasa en una sola línea recta sino que hace un poco de movimiento como lo haría un insecto que pasa frente al lente de una cámara yo puedo confirmar que esto se trata de aves o de insectos porque tengo 14 años de experiencia en ver este tipo de evidencias de todo el mundo en donde obviamente al eh, grabarse con pocos cuadros por segundo pues la imagen se distorsiona o aparenta ser algo que no es si esto lo hubiéramos visto con una cámara profesional veríamos claramente que se trata de un ave o de un insecto mi nombre es Oxlack Castro ya les he traído las evidencias aquí y esta prueba que nos asegura que no son naves extraterrestres pero que muchos quieren creer que sí nos vemos en el siguiente caso. Escríbanme en los comentarios qué opinan ustedes. Y nos vemos en el siguiente caso. Recuerden que le vamos a dar seguimiento a todos los casos que presentemos cuando haya nueva información. Nos vemos. Hasta mañana.